Un grupo de militares transporta algo que no se sabe qué es pero obviamente son zombies De contramano viene una pareja recién casada donde ella le está afilando la espada a él El accidente era evitable pero no se pudo evitar un carajo El contenedor queda abierto y para sorpresa de nadie lo que hay es un zombie y los ataca Obviamente todos se convierten en zombies y así empieza esta bonita película de zombies. Por eso hoy, entre los resumas y lo más, Army of the Dead. Zombies, shamblers, the undead, whatever you want to call them. Zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies, zombies. Hoy vamos a ver una historia... Hermosísimo. En la secuencia de títulos nos muestran cómo se fue toda la mierda en Las Vegas por culpa de los zombies, mientras nos van presentando a los personajes protagonistas de esta historia y ellos son... Rey Bautista, como el hombre rudo. Banderoe, como el que tiene una sierra eléctrica y también es rudo. María Cruz, como la mecánica que también es ruda y se parece a Paulina Cocina. No es tal cual, chicos. Es tal cual. Cuestión que el gobierno logra levantar un paredón alrededor de Las Vegas y planea tirar una bomba atómica para matar a todos los bichos. Y eso lo va a hacer como en Días. Por otro lado, Dave Bautista estaba trabajando a hacer hamburguesas cuando de repente se le aparece un chabón que si le ve en cara conocida es porque vieron Mortal Kombat, es Scorpio. Uh. Y si no vieron Mortal Kombat le dejo el resumen ahí de arriba. En fin, Scorpio le dice a Dave Bautista, escúchame Dave Bautista, hay un casino en Las Vegas que en la caja fuerte hay como 200 millones de dólares, si te metes en esa ciudad infectada de zombies y los recuperas, te doy 50. Dale, le dice Dave Bautista, te creo todo lo que me estás diciendo y no desconfío ni un poco de tu palabra. ¿A usted es difícil decirle que no? Cuestión que Dave recluta a un grupo de gente para hacer la misión. Recluta a sus amigos el de la Sierra y Paulina Cocina. Y también suma a este rubio que es un experto en abrir cajas fuertes. Y también suma a este latino que mata zombies en YouTube y eso lo vuelve apto para ir a una misión suicida porque es rudo. Y también suma a esta pida que se llama Coyote que es la que sabe meter gente dentro de Las Vegas y es ruda. Y también suma a este policía que es medio violín pero es rudo. Y a esta mina de pelo corto que es la que sabe manejar helicópteros y además es ruda. Y también se suma a este tipo que se llama Marty que es el socio de Scorpius y se suma para controlar que todo salga bien pero es obvio que los va a cagar pero parece que los personajes no sospechan pero es rudo y listo, creo que no hay más personajes ah, sí la hija de Dave Bautista porque quiere rescatar a dos amigas que están adentro, ahí en Las Vegas y ella también es ruda y listo. Este variado grupo de personajes rudos se embarcan en la misión de encontrar el dinero y solo tienen tres días antes de que caiga la bomba. El plan es el siguiente. Meterse en la ciudad, llegar hasta el casino, que el experto en abrir bóvedas abra la bóveda, sacar toda la guita en bolsos, subir la guita en bolsos a la azotea y escaparse en el helicóptero que está ahí. Y acá hay varias preguntas que jamás obtendrán respuesta. Uno. ¿Por qué no se meten en el helicóptero en vez de ir caminando? Supuestamente van caminando porque es ilegal pilotear esa zona, pero van a salir en helicóptero, o sea, los militares se van a enterar igual. Y aparte, ¿por qué les preocupa que sea ilegal? O sea, van a robar plata, o sea, no importa que sea legal. 2. Si Scorpio es el dueño de la bóveda, ¿para qué necesitan un experto en abrir bóvedas? ¿Por qué no le da la contraseña y listo? O, o hay algo de bóvedas que yo no estoy entendiendo. 3. Y si van a una misión suicida, ¿por qué llevan a un solo experto en bóveda? Si se mueren en la mitad de la misión, queda todo en la nada. Lo lógico sería llevar 3 o 4, lo mismo con la pelota de avión. Si ella se muere, no se puede escapar. 4. ¿Para qué quieren un youtuber en el grupo? Los youtubers somos la ¿Las personas más inútiles en un apocalipsis zombies o en general? 5. Cuando llegan a la bóveda se van a encontrar con un montón de trampas antiladrones que tienen que ir descubriendo con zombies. ¿Por qué Scorpio no les advirtió de esto? O sea, les dice que hay algunas trampas no letales. Pero esto me parece bastante letal y les podría haber especificado cuáles hay. 6. ¿Para qué mierda quieren un youtuber? imagínate a Lucas Vine en un apocalipsis zombie. La, la puta que me parió. En fin, estas son preguntas que jamás a respuesta, ¿está claro? Okay, Cuestión que entran a Las Vegas y acá conocemos el drama de Dave Bautista y su hija. Parece que la hija no le habla hace mucho porque en el inicio del apocalipsis zombie, Dave tuvo que matar a su esposa zombie y a la hija no le gustó un carajo. Ese es el drama de Dave Bautista. Bueno, una historia muy muy dura, ¿no? Muy difícil. ¿Y los zombies? ¿Dónde están los zombies? Bueno, hay varios tipos de zombies. unos son los que están resecos ahí, tirados en el piso que parece que se resecaron porque estuvieron mucho tiempo al sol. La rubia esta dice que solo se activan cuando llueve Y ahí dije Hoy oh, cuando se largue a llover Esto se va a poner buenísimo Spoiler No llueve en toda la película Después están los zombies comunes Pero que la mayor parte del tiempo Están ahí durmiendo Como hibernando También hay un tigre zombie Y lo más importante Los zombies alfa Zombies evolucionados Que son más fuertes Más rápidos Que razonan Que elaboran estrategias Y que aman Su líder es el primer zombie El que vieron al principio Que tiene una inexplicable capa y un inexplicable casco antibalas. ¿Por qué tiene esas cosas? Porque se me canta el culo. Su esposa es esta zombie que es la que los recibe. La rubia logró hacer un trato con ellos. Si les dan un humano en sacrificio, la zombie los deja pasar. ¿Cómo y cuándo hicieron ese trato? No se sabe, pero lo hicieron. Cuestión que después de una escena muy incómoda donde la rubia le dice al policía mostrame la pistola y él le dice cree que te mete la pistola, acá tenés la pistola mamita ella le saca la pistola y le mete un tiro y lo entrega a los zombies y ellos se lo llevan. En su guarida zombie, el líder muerde al policía para convertirlo en un zombie alfa y después de eso pone la cabeza en la panza de su novia. Mmm. ¿Por qué hará eso? ¿Qué misterio? Me por saber qué pasó. Cuestión que la muchachada puede avanzar en la misión. Se meten en el casino y acá los zombies finalmente atacan a la muchachada. ¡Qué suerte! No hubo ningún herido, loco. Bueno, en realidad hay un herido, la amiga del youtuber, que muere. Acá es donde el grupo se separa, la piloto se va para preparar el helicóptero, el de la sierra y el rubio se van a abrir la caja fuerte, la rubia y Martin se van afuera y él le corta la cabeza a la esposa del zombie alfa porque en realidad el objetivo de Scorpio no era recuperar la plata, no, su objetivo era conseguir sangre zombie alfa para hacer un ejército y ganar guerras. Y de Bautista y la hija se van a prender el generador y a tener una charla donde ella le dice que en realidad no lo odia por matar a la madre zombie, no, lo odia porque después de eso no la consoló. Ese es el drama de estos dos. Pero hablando de dramas, agárrate de tu cuñada cuando veas el drama del líder zombie que no solo encuentra a su esposa muerta, que eso ya debe ser terrible, sino también tiene que ver como su hijo no nato murió. Qué hermosa historia. El líder zombie está recaliente, imagínate, le mataron a la familia y se prepara para atacar a los muchachos. Mientras tanto, los muchachos, ellos lograron abrir la caja fuerte. La cagada es que el gobierno adelantó lo de la bomba atómica y va a caer en tres horas. Y eso no es lo único. No, no es lo único, porque hay más malas noticias, porque la hija de Dave Bautista se fue a buscar a su amiga. Pero pará, que no son todas malas noticias. Porque Paulina Cocina está enamorada de Dave Bautista. I came here for you. <tose> Le sale todo como la mierda a esta gente. En fin, los zombies atacan. <tose> En esta pelea pasan varias cosas, muere Martin asesinado por el tigre, muere el youtuber, muere una de las amigas de la hija de Dave Bautista, muere coyote atravesada por un fierro que le tira el líder zombie, muere la cabeza de la mina, muere el rubio por sacrificarse para salvar al de la sierra a pesar de que lo conoce hace 3 horas, y el de la sierra queda encerrado en la caja fuerte. de Bautista logra recuperar a la hija y a una de las amigas porque la otra murió. Se están escapando en el helicóptero cuando de repente aparece él para tener la super batalla final. Dey Bautista versus el líder zombie. Lo muerden a Dave Bautista. Por suerte, llega a matar al líder. Después cae la bomba atómica y el helicóptero se estrella. Dave Bautista y la hija sobreviven. La piloto no queda claro si está viva o está muerta. Y la amiga, la que disparó toda la historia secundaria de la hija, no te la muestran más. ¿Está viva? ¿Está muerta? No se sabe. Lo que se sabe es que Dave Bautista se convierte en zombie y la hija tiene que matarlo. Tremendo drama. ¿Qué tristeza? Todo esto no lo puedo creer. Y así termina la película. ¿Seguro? Bueno, es verdad, todavía no termina. El de la sierra sale de la caja fuerte y se encuentra con toda la ciudad de Las Vegas destruida por la bomba atómica. Y la contaminación por radiación. Chupa huevo, vale aclararlo. Él sale con toda la guita, camina, anda a saber cuántos kilómetros, llega a un aeropuerto y le dice a la mina del aeropuerto: Quiero alquilar un avión. No se puede alquilar, le dice la del aeropuerto. Tengo toda esta guita, le dice el chabón. Perfecto, señor lleno de sangre que acaba de llegar con un montón de guita que no sabemos de dónde sacó. Le vamos a alquilar el avión, no es para nada sospechoso esta situación el tipo se va en el avión brinda con las azafatas y cuando estaba por llegar a méxico el tipo descubre lo peor y ahora sí, termina la película datos que serán de vital importancia para el desarrollo de una segunda parte bueno, en realidad no son datos son teorías falopa que andan por ahí así que teorías falopa que andan por ahí uno se dijo mucho en internet que hay zombies que son robots por ciertas chispas que... o por algún que otro freno donde parecen robots ¿Andas a saber 2. en un momento encuentran unos cadáveres de otros tipos que intentaron conseguir la plata y no pudieron El chabón de la sierra, que es filósofo, ojo ahí, dice que son ellos mismos en un ciclo infinito Parece un delirio fumeta, pero lo cierto es que los cadáveres tienen la misma ropa que ellos Veremos qué pasa 3. al principio se ven dos naves espaciales, que se ve clarísimo Para mí, que Zack Snyder tiró cualquiera para ver qué dicen en internet Y en base a eso escribir la secuela, ¿qué creen que te diga? Fin de la teoría falopa Esta película quedó 17 en mi top personal de películas de Zombies. en qué puesto quedó en el de ustedes si es que tienen top de películas de zombies y si no tienen hagan uno ya mismo es muy importante esto fue Hermido de resumidas y lo más si querés ver más películas de zombies te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía marta y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto. besitos besitos chao chao yeah. buenas noches